Muy buenas noches mis amigos, mi nombre es Boris Darmon, esta es la escuela de liderazgo eh, de Darmon Enterprises, quien promueve el ser camino a la grandeza. Es un honor para nosotros tenerte esta noche en nuestra sala y por supuesto saber que estás interesado en aprender y desarrollarte como un líder de éxito. Por esa razón, esta escuela de liderazgo lo que hace simplemente es invitar a las personas de manera natural, de manera simple, sin eh, mayor... Este interés que simplemente compartir principios y razones del liderazgo que son sumamente importantes para cada uno de nosotros. Como les dije, mi nombre es Boris Darmon, soy conferencista 40 años y tengo el privilegio de desarrollar trabajo de coaching ontológico profesional y por supuesto ser un escritor uh, prolijo hasta cierto tiempo, ahora estamos un poco detenidos después de la pandemia, pero esperamos pronto publicar nuestros dos últimos libros que esperamos estén en la mano de cada uno de ustedes. Bienvenidos a todos los que nos visitan el día de hoy, a Giancarlo, que es un amigo que conocí el día de hoy. Bienvenido, Giancarlo, a nuestra conferencia. Esta noche tenemos una conferencia importante, que es la primera parte de tres conferencias. ¿Cómo ser un líder de impacto? La primera parte de hoy está desarrollada sobre la base de que el liderazgo eh, tiene un impacto cuando el líder sabe tomar decisiones y por supuesto, desarrolla el, el, la capacidad de, para, de poder conducirse dentro del éxito o del desastre. Puede esas decisiones llevarte al fracaso o también al éxito. En realidad, depende cómo tú impactas con tu decisión. Nosotros tenemos experiencias en la política, en el campo de los negocios, de personas que han liderado... Y han impactado de su liderazgo y seguramente algunos de ellos, por el fracaso que han tenido, han dejado una huella para que muchas personas como nosotros, que vivimos después de ellos, no hagamos exactamente. Esos fueron los líderes de impacto que desarrollaron un impacto, pero en el campo negativo, destruyendo la vida del ser humano, destruyendo comunidades, rompiendo el statu quo, pero hacia el mal. También hay una dirección en la cual las personas toman decisión que muchas veces tienen éxito. Nosotros hemos estudiado durante las conferencias en diciembre acerca de Steve Jobs. Steve Jobs es un personaje importante que nos dejó un legado luego de su muerte y gracias a él muchas de las cosas en la tecnología, por supuesto, las tenemos a nuestra disposición y nos ayudan a desarrollarnos como personas. Pero el liderazgo no comienza en el acto mismo de liderar. El liderazgo no comienza en el hecho de tener un grupo de personas a quien tenemos que enseñarles cuál es la dirección o cuál es la manera como tienen que tomar esa dirección. El liderazgo está en función del cambio de la mente y no necesariamente de la gente. Cuando hablamos de religión, generalmente en la religión muchas personas trabajan más en el campo eh, comportamental, Es decir, quieren cambiar el comportamiento de las personas, pero se olvidan que las personas y sus comportamientos no son el fruto de simplemente un comportamiento tácito, sino viene como fruto de una invitación, puede ser cognitiva, puede ser este visual, de imágenes, eh, inducida por algún grupo de personas o por algún líder para poder comportarse de una u de otra manera. Por eso en el campo familiar se habla muchísimo cuando una persona tiene un comportamiento inadecuado, decimos de qué familia viene, es decir, qué aprendió en su familia, donde le enseñaron principios o valores que no necesariamente eran de comunidad, de convivencia, de unidad, eh, en el concepto valorativo no sabe entender a las personas que también ellos son parte de una sociedad y que no entiende realmente que cada uno tiene una función particular y que sus derechos son derechos mientras no comienzan los derechos de los otros. Esas actitudes que nosotros muchas veces criticamos u observamos en las personas y no necesariamente criticando, son el fruto de una mente que produce esos actos. Nosotros queremos cambiar muchas veces el árbol de naranjas poniéndole frutos de peras. Nunca lo vamos a lograr. Si tú quieres cambiar al, al, al fruto de este árbol, cualquiera que sea, tienes que quitar el árbol del suelo y plantar el verdadero fruto que tú, o el árbol que tú quieras, que tú quieras cosechar como fruto, pero de un árbol de la especie que tú has elegido. Es decir, que si tú quieres cambiar a la gente, sus comportamientos, tienes que trabajar la mente de la gente. De otra manera, esos comportamientos simplemente serán lo mismo de siempre. Hablábamos el otro día sobre en el campo de la política, que cuando las personas toman el poder, dicen el poder cambia. Eso no es verdad. El poder no cambia a las personas. Lo que hace el poder es simplemente polarizar, engrandecer lo que la persona que tomó el poder era antes de tener poder. Solamente en estos días hemos podido analizar algunos líderes políticos, algunos líderes en otros campos que han tenido expresiones en el pasado y que han dejado huellas en un Twitter, en una expresión en el Facebook o en alguna red social y que hoy ocupan un puesto y que simplemente vemos la continuación de lo que ellos eran no es otra cosa más que el comportamiento resultado de una mente que ahora ha entrado en una escala mucho mayor, más grande, que se muestra de manera mucho más expositiva y que hoy nosotros lo podemos observar o criticar. Es muy importante tomar en cuenta que si nosotros queremos cambiar a las personas y llevarlos a un liderazgo de impacto, no lo podremos hacer desde afuera, tenemos que hacerlo desde adentro desde la mente. En las leyes irrefutables de John Maxwell, tuve el privilegio de enseñar para la Escuela de Altos Estudios Oficiales de, nuestra, eh, de nuestro Ejército, la Marina, la Aviación y también la Policía Nacional, cuando era profesor, pues pude enseñar alguna de estas leyes porque estas leyes irrefutables tomaron un gran sentido en la vida y en la forma de liderar. John Maxwell, un hombre que ha escrito muchísimos libros sobre el tema del liderazgo, nos dice en la ley número 8 que para poder tener un impacto interno en las personas necesitamos desarrollar o respetar la ley de la intuición. Los líderes evalúan todas las cosas con pasión de liderazgo. Tiene que ver con un hecho interno. Tiene que ver con un hecho que los seres humanos conceptualizamos dentro de nosotros. Podemos lograr ese impacto interno en el corazón nuestro o de las personas si nosotros desarrollamos un concepto de intuición o respetamos el principio de intuición o la ley de intuición, como dice John Maxwell. En la número nueve, él dice que necesitamos tener magnetismo. ¿Quién es usted y a quién atrae? Los seres humanos normalmente atraemos a personas que son a, a, aptas para poder captar o que son afines que pueden captar lo que nosotros tenemos lo que nosotros somos si tú quieres impactar en las personas, tienes que cambiar tu mente, tú no puedes hablar de las personas negativamente porque simplemente en tu mente conceptúas algo que no necesariamente es la persona pero tú dices no, yo intuyo que es o yo presupongo que es eso no es respetar la ley de magnetismo para poder atraer personas de acuerdo a lo que tú eres. Ahora, si tú eres una persona negativa, una persona observadora sobre cosas superfluas o supuestas, tú vas a atraer gente también de ese tipo y tu liderazgo no será un liderazgo de impacto positivo, sino un liderazgo de impacto negativo. John Watt Maxwell dice, si tú quieres tener un impacto interno dentro de ti o de las personas, Debes desarrollar el concepto de intuición en ti y el magnetismo para atraer a las personas del otro lado. Ok, también necesitamos tener impacto externo. Y él dice, para poder tener eh, impacto externo, necesitamos desarrollar la ley de la conexión. Los líderes tocan el corazón antes de pedir la mano, dice John Maxwell. ¿Por qué? Porque necesitamos ingresar al corazón, empatizar con las personas por dentro. De otro modo, no será posible impactar en los que nos rodean. Del mismo modo, para que podamos impactar en los demás, necesitamos añadir crecimiento. Pero dirigiendo seguidores, muchas veces necesitamos añadir también y multiplicar dirigiendo líderes. Si tú eres un líder de un grupo de personas o de un equipo, donde las personas no son líderes, posiblemente tu crecimiento va a ser muy bueno. Pero si tú quieres realmente impactar en la sociedad, trabaja con los que son líderes. Este concepto de la escuela de líderes justamente busca eso. Yo tengo un WhatsApp en mi celular que solamente tengo líderes. Y cuando yo les digo a los líderes, inviten a las personas que son de su equipo y no lo hacen, no pueden impactar con un crecimiento explosivo. Si las personas no invitan a desarrollar un, un proyecto, en este caso un negocio, un proyecto social, familiar o de cualquier índole, si no logras tú esa conexión interna con la gente, si tú no logras tocar el corazón de las personas, posiblemente tu crecimiento va a ser muy ínfimo porque está solamente tocando a personas que están listas para obedecer órdenes, pero no para liderar personas. Y ese es el gran problema por el cual muchas personas no impactan. Vamos a romper en esta noche algunos, algunos mitos que sin duda usted puede estar de acuerdo conmigo o puede que no, no hay problema. Para eso está esta escuela, lo podemos discutir al final. La gran mentira... Ustedes han escuchado a multitudes diciendo, sí, se puede, sí, se puede, sí, se puede. Y cuando salen del grupo o del grito, ¿qué hacen? ¿Se puede? ¿Realmente pudieron? La expresión sí se puede es suficiente para poder tener un liderazgo de impacto. No, no lo es. Necesitamos... Romper también otro mito, otro, otro mito terrible que muchas veces nosotros no lo, no lo hemos entendido a plenitud, pero que a veces nos domina en la mente. Mito número uno, los líderes nacen, no se hacen. Este nació líder, Boris es líder, ¡ah, qué bien! Por eso es que es líder, no. Nacemos todos líderes, pero los líderes que nacen líderes no necesariamente son líderes. Necesitan desarrollar el concepto, necesitan desarrollar la habilidad, necesitan potencializar sus talentos si quieren crecer y ser también buenos líderes. Mito número dos, los líderes lo saben todo, no necesariamente. Los líderes no son inteligentes porque lo saben todo, los líderes son inteligentes porque saben rodearse de otros líderes con capacidades diferentes de ellos, que les permita implementar, complementar aquello que él quiere hacer. Entre los gobiernos, cuando nosotros miramos a los gobiernos cómo se asocian los presidentes o los equipos del presidente se asocian con gente muy capacitada, es justamente lo que los líderes deben aprender a hacer. No necesariamente saber todo, pero sí tienen que saber cómo liderar para poder aquellos que aquellos que saben de diferentes áreas puedan asociarse con él y formar un equipo que pueda desarrollar sus capacidades en favor de un proyecto. Mito número tres, los líderes son infalibles. Algunos líderes se creen como si fueran dioses, que ellos no se equivocan. Acabo de tener una discusión sobre un tema y muchas personas creen que tienen la razón porque leyeron un libro o vieron un video. No necesariamente es así, hay que estudiar el contexto de las cosas y los líderes que se creen que tienen toda la verdad y que siempre dicen tener la verdad, están equivocados. Los líderes son falibles. Número cuatro, los líderes están para dar órdenes. Equivocado. Aquella noche cuando Jesucristo estaba en el Getsemaní e iban a tomarlo preso, los soldados no sabían quién era él. No tenían idea, por eso le dijeron a Judas, tú nos indicas quién es para tomarlo preso. Y él dijo, no se preocupen, yo sé quién es. Los líderes no están para dar órdenes, los líderes son para formar parte de un equipo. Trabajan dentro del equipo, no necesariamente son notorios, pero mueven el equipo por dentro. Número cinco, los líderes son carismáticos, todos tienen que ser carismáticos, no necesariamente. Hay líderes muy tranquilos como Mahatma Gandhi, por ejemplo. Una persona que no necesariamente era un, un hombre carismático en su comportamiento, pero era profundo en su forma de reflexión y en su, y su forma de pensar. Mito número seis. Las personalidades de los líderes son impositivas. No necesariamente. Cuando el líder sabe influenciar, no necesita imponer. Solo necesita compartir sus ideas de manera firme, concisa, sostenida mito número siete: el liderazgo viene con la edad no no por supuesto que no los líderes muy pequeños también pueden aprender a ser líderes o desde pequeños pueden ser buenos líderes y grandes líderes en la sagrada escritura hay muchos líderes importantes como josías que a los ocho años ya era el rey y por supuesto con sus asesores ese niño pudo sacar adelante a su pueblo mito número 8 los líderes poseen el poder absoluto no Nadie es líder porque tiene poder. Nadie es líder porque tiene poder absoluto. Los líderes no necesariamente tienen necesariamente el poder de todo, sino su equipo es el que tiene el poder. Porque ellos son los ejecutores de lo que realmente él quiere o tiene como idea de un proyecto. Es importante concebir este principio. Número 9. Los líderes nunca delegan lo que realmente es importante. No, señor. Hay cosas que los líderes no pueden hacer y que son importantes. Hay que delegar. Mito número 10. El liderazgo puede ser desarrollado con los estudios. Muchísima gente tiene grados muy altos y no necesariamente son líderes. No son líderes influenciantes. Otra gran mentira. Los líderes son siempre los mejores. Qué pena, porque muchas personas son sometidas bajo este concepto y terminan diciendo, yo no puedo ser líder porque hay otros mejores que yo. Así no es. Los líderes no son siempre los mejores. ¿Qué verdades podemos decir acerca de un líder? Un líder de impacto es un ser humano con visión más allá de lo evidente y cuidado con el concepto más allá. Visión más allá. Hay muchos líderes que son eh, visionarios del más allá en el contexto, no de la, de la metafísica, sino más allá en el concepto de realizar proyectos, pero basados en suposiciones, muchas veces antojadizas, paradigmáticas, cerradas por el concepto de yo creo así, yo soy así, a mí me parece que va a suceder tal o cual cosa. No. Aquí es claro lo que dice, es un ser humano con visión más allá de lo evidente. ¿Qué quiere decir? Intuye las cosas del futuro de manera certera, no por el simple hecho de intuir, sino que tiene evidencias, sabe correlacionar experiencias del pasado, positivas o negativas, y sabe mirar por la, el comportamiento, la forma de hablar, la forma de comunicarse, la forma en que se comporta la sociedad, puede predecir cosas para poder ayudar a desarrollar un proyecto que tenga menos retrasos y más impacto. Un verdadero líder de impacto es un tipo con miedos, pero arriesgado. Yo no sé si alguno de ustedes tiene miedo en las cosas que hace. Yo siempre tengo miedos. Y gracias a esos miedos me ha llevado a aferrarme de aquellas cosas que son ciertas y sostenibles para poder llevar a cabo proyectos arriesgados. Un líder de impacto es el que rompe su propia estructura y rompe la de otros con su ejemplo, no con su imposición. Un líder que es de impacto rompe su propia estructura. Da, da el ejemplo de dejar de lado aquellas cosas que son paradigmáticas, que son cerradas, castrantes, y se convierte en una mente abierta, pero esa mente abierta se convierte en un ejemplo, para que otros también lo puedan seguir. Un verdadero líder de impacto impacta en lo trascendente y no necesariamente en lo notorio. Esta persona, este líder, me dejó esta lección. Allí yo aprendí, allí me di cuenta, gracias a él pude ver. Eso es lo trascendente. Un líder de impacto es un ser raro para muchos y aceptable para unos cuantos. Un verdadero líder consigue, consigue el máximo de cooperación muchas veces cuando el grupo se ha identificado con él. También busca un nivel bajo de oposición, pero muchas veces en el liderazgo no siempre es grato tener a todos de tu lado, pero cuando no los tienes, esos te creen raro, te creen una persona autosuficiente, acabo de recibir un mensaje de una persona que me dice Hablas con soberbia, simplemente dije que era teólogo, y me parece que eso ofende a alguien, decirle que soy teólogo, estábamos hablando de un tema religioso, y tengo cinco años de licenciado en teología, tengo dos años de maestría en teología, y algo debo conocer, ¿no? Pero no tiene que ver nada con la soberbia, tiene que ver simplemente con el hecho de conocer, yo no podría decir que yo soy un electricista este, eh, experito, soy un aprendiz. No puedo decir que soy un ingeniero, porque no lo soy, pero decir lo que soy no es un acto de soberbia, es simplemente un acto simplemente de aceptación individual de lo que yo aprendí. Asimismo, un líder de impacto es manso, pero firme. Manso no es sinónimo de menso. No es una persona sin valor, es una persona con capacidad de mantener con firmeza aquello que es. Un líder de impacto tiene sentido común como regla. Es muy triste, les digo con franqueza. Aprendí una frase que me lo enseñó un personaje donde trabajé alguna vez, que dice que el sentido común no es el más común de los sentidos. Y Julio García del Mazo, que está con nosotros esta noche, lo puede certificar que lo aprendí en una reunión que tuvimos. ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene el sentido común para un líder? Un líder con sentido común tiene mayor éxito que aquel que no tiene sentido común. Porque el que no tiene sentido común comete errores permanentemente en su liderazgo y ya no impacta por las cosas positivas o los proyectos que impulsa, sino por los proyectos que detiene, que denigra. Y esos actos comunes, que no son producto del sentido común, se vuelven eh, la maquinaria que destruye su capacidad de liderar y de impactar en sus dirigidos. No, no, no sentido protagonismo como objetivo personal. Es decir, tiene sentido común porque se ubica, opina cuando se debe, habla cuando debe, calla cuando es adecuado. Un verdadero líder de impacto es un personaje que no necesariamente sabe todo, pero hace las cosas mejor. Vamos a romper algunas frases que espero que impacten en vuestra mente en esta noche. Ustedes han escuchado esa frase que dice... ¿Más vale pájaro en mano que siento volando? El pensamiento del pájaro en mano que siento volando no es otra cosa más que el acto retrógrado de quedarse donde estás en el estado de confort. Ah, ¿vale pájaro en mano que siento volando? Para un líder de impacto, más vale siento volando que pájaro en mano. ¿Por qué? porque tiene la capacidad de mirar más allá de lo evidente, porque tiene la capacidad de querer impactar consiguiendo aquello que los demás no se atreven a conseguir. Es una persona que visualiza el éxito no por lo que tiene, sino por lo que puede lograr, por lo que puede tener, por lo que puede alcanzar. Esto suena a locura, pero claro que suena a locura. ¿Y saben por qué suena a locura? Porque la mayoría de personas se quieren quedar donde están. No quieren impactar haciendo cosas creativas, nuevas, innovadoras. Quieren impactar teniendo eh, posesiones, quieren tener grandes cosas. Se llenan de tantas cosas materiales, se llenan de, tanto, de tanta fama personal, que creen que eso es suficiente. Y comienzan a malgastar su tiempo, su energía, su liderazgo en cosas que no tienen valor. Más vale pájaro en mano, dicen algunos. No, más vale ciento volando. Vamos a conquistar los que están volando. Allí va el, el, el líder de impacto. No se queda donde está. ¿Por qué esta frase aquí no impacta? ¿Han escuchado ustedes esa frase que dice lento pero seguro? Imagínense si esto fuera... La frase que maneja un piloto llevando 250 personas en su avión. Lento pero seguro. Vamos a volar. Vamos lento. Si van lento, no sales. Llegas al final de la pista y te estrellas con toda tu gente. Tienes que aprender a entender que para poder impactar, romper el statu quo, romper ese, ese estado de confort que tú tienes, que tu equipo tiene, Tienes que ir a toda marcha, porque si no, no sales, te estrellas, te destruyes. Comencé a pensar un poco, mientras hacía esta conferencia, de las frases que muchas veces dominan nuestro liderazgo y que lo único que hacen es minar nuestra capacidad de impactar. Por esa razón, cambia tus frases. ¿Lento pero seguro? No. A toda marcha. O si no, no vuelas. Te quedas donde estás. Miremos un poco más adelante. Esta frase de impacto, dime con quién andas y te diré, ¿qué dice? Ah, cambié la frase, ¿verdad? Normalmente nuestra frase era, dime con quién andas y te diré quién eres. Pero no, esta frase es equivocada, porque desconoce tu capacidad de influenciar. Dice que solo los otros pueden influenciar en ti. Dime con quién andas y te diré quién eres. O sea, los demás sí pueden influenciar en ti. Cambiemos la frase. Frase de impacto. Dime con quién andas y te diré a quién influencias. Un líder de impacto cambia a la gente que está en su entorno. Destruye la capacidad destructiva de los demás y los convierte en hombres y mujeres útiles para, la, para su proyecto. Yo me imagino a personas que comenzaron siendo liderados por un, quizás, este vamos a suponer un equipo de fútbol, con 22 jugadores, todos malos, y el entrenador es un capo. ¿Se imaginan ustedes cómo termina ese entrenador? Andas con 22 y vas a ser el peor entrenador porque tus jugadores son lo peor. No, un líder de impacto se une a los que son lo peor para transformarlos en algo diferente. Alguna vez conversando con mi hijo... Eh, porque alguien me había dicho oye dile a tu hijo que no ande con ese muchacho que no sé cuánto, que lo va a influenciar y yo le dije una frase un poco soberbia de papá porque los papás tenemos la capacidad de ser un poco soberbios cuando hablamos de nuestros hijos ¿verdad? somos un poco orgullosos decimos las cosas que nosotros sabemos nuestros hijos, no hay un hijo malo para un papá feliz, para un papá que lo ha criado, que lo ha cuidado, que ha dormido con él, que ha gritado con él, que ha lo acompañado en sus enfermedades yo le dije a esa persona que me dijo eso, le dije, ¿sabes qué? Yo confío en el niño que yo he formado. Su mamá le ha formado tan bien que soy capaz de decir que no será contagiado por aquellos que están en su entorno. Y yo le voy a contar un asunto personal, muy personal. Yo nunca probé la droga, nunca probé marihuana, ni, ni pasta básica de cocaína, ni cosas por el estilo. Pero en mi, en mi, en mi cuarto, donde yo estaba en el internado, cada seis meses nos cambiaban de cuarto y siempre había un compañero que por allí utilizaba escondidas y nos quería invitar o nos invitaba, nos hacía la invitación de consumir marihuana. Yo tenía solamente 12 años cuando llegué al internado. La formación que nuestra madre nos dio, y digo nuestra madre porque a mí y a mis hermanas nos formó con ciertos valores y principios. Y no es un acto de orgullo, simplemente es una experiencia de mi pasado que yo lo puedo dar como testimonio. No necesitas entender esta frase como una frase verdadera. Dime con quién andas y te diré quién eres. Yo me acompañaba con mis tres compañeros de la, de la pieza, éramos cuatro. Con él andábamos para todos lados, al comedor, al colegio, a jugar al fútbol. Siempre íbamos juntos. Pero nunca, nunca. Por lo menos dos de mis amigos o tres de los que muchas veces estábamos en el cuarto, no participábamos de esa influencia de los demás. Dime con quién andas y te diré quién eres. No señor, dime con quién andas y te diré a quién influencias. Recuerdo que estaba en una reunión de amigos y todas las, las reuniones de los jueves eh, bebían el, los compañeros unos pequeños tragos después de la reunión. Y recuerdo que una de las reuniones, después de unas cuatro o cinco reuniones que yo había ido, un amigo dijo, yo no voy a beber. Caramba, le dijo un compañero, ¿qué pasa? Tu señora no te ha dado permiso, le dijo en broma. No, dijo, voy a seguir el ejemplo de Boris. Entonces dijo, ah, ¿qué, Boris, tú no bebes? Bueno, ustedes han visto, tengo cuatro reuniones aquí y no he bebido. Todos los jueves nos reuníamos. Entonces, de ahí en adelante, muchos se unieron al equipo de aquellos que no beben. Tú puedes influenciar si eres y quieres ser un líder de impacto No soy un ejemplo para nadie, pero es importante contar algunas experiencias. Asimismo, cría cuervos, ¿y qué dice la frase? Y te sacarán los ojos, ¿cierto? No es así. Y los convertirás en águilas. Tú no puedes ser un cuervo y dejarte sacar los ojos. O puedes criar, perdón, cuervos y que te saquen los ojos. Tú puedes criar cuervos y convertirlos en águilas. Convertirlos en algo más grande de lo que simplemente son. Esta frase, por supuesto, no tiene nada que ver con los cuervos, simplemente es una forma de decir, porque los cuervos son medio feos, ¿no es cierto? ¿No? Y que andan picando a los, a los animales muertos y les sacan los ojos, bueno, de ahí viene la experiencia o la frase. Pero no, si tú quieres impactar al mundo, cría a tu equipo y fórmalos para ser águilas. Si los recibiste cuervos, transfórmalos. En águilas, eso es lo que tenemos que aprender. Por eso, cambia tu mente. No creas ni sigas paradigmas de otros. Crea tus propios paradigmas. Haz introspección de ti mismo. Actúa mientras aprendas. No aprendas en pasivo. Ábrete al mundo. Actúa. Ejecuta proyectos nuevos que impacten por tu iniciativa. No por lo nuevo simplemente, sino por la capacidad de crear cosas nuevas en el camino del liderazgo. Hablando de los equipos, los equipos son fundamentales para el éxito organizacional. Si tú quieres liderar un equipo, tienes que aprender a pensar en qué o cuáles son los fundamentos que gobiernan tu equipo. Vamos a hablar un poco de líder. Los líderes cumplen un papel fundamental en la sociedad, por lo mismo que cada líder debe estar preparado para alcanzar las metas propuestas. Y si no los alcanza, tener un motivo para continuar trabajando. Acá estamos pasando una experiencia muy interesante en el tema. Tenemos un presidente que él mismo reconoce que no ha sido, y no está capacitado para hacerlo. Pero hay una cosa interesante que dice esta frase. Si no lo logras, si no eres, tener un motivo para seguir trabajando para hacerlo. Un verdadero líder se da cuenta de sus capacidades, pero también de sus incapacidades. Y para poder ser un líder de impacto, tienes que trabajar en aquello que eres incapaz de hacer y no justificarlos con actos que no son necesariamente justificables y que están ante la vista de todos. En realidad, un líder es aquella persona capaz de influir en los demás, posee actitudes, conductas y habilidades de diri para dirigir, orientar, motivar, vincular, optimizar el quehacer de personas y grupos, encaminado a lograr los objetivos. Un verdadero líder... No se deja llevar por un, un simplemente una idea grupal, una filosofía grupal, que podría ser quizás una, una filosofía que se manejaba hace 30 o 40 años. Tiene que mirar la realidad y encaminarse a los objetivos en el tiempo en el que vive. Perseguidos y también lograr objetivos perseguidos y la intencionalidad de promover a los integrantes. No lo haga solo, trabaje con su equipo. Miremos un poco la interacción entre subordinado líder y equipo. Las interacciones impactan más o menos en la medida en que los líderes desarrollan capacidades que son sumamente valiosas para el equipo. Para añadir crecimiento, decía la frase, dirija seguidores. Para multiplicarse, dirija líderes. La matemática del líder produce crecimiento explosivo cuando lidera líderes. A mí me encanta porque solamente somos 22 aquí. Sinceramente no me desespera el saber que muchos de los que están en nuestros equipos, de nuestros grupos, en nuestros, eh, eh, ¿cómo se llaman? Chats, sea de Telegram o, o del Facebook o donde quiera que estén, no todos están aquí. Porque nuestro objetivo es formar líderes. Y si los que no quieren ser líderes no están aquí, pues felicitaciones para ustedes que sí quieren formarse como líderes. Y nuestro objetivo en la Escuela de Líderes es que tú te conviertas en un líder de líderes. No en un líder simplemente porque tienes el nombre o porque has recibido una charla, sino porque tienes la capacidad de liderar. Vamos a hablar un poquito de los líderes que lideran y que hacen realmente un trabajo importante para cada uno de los que son liderados. Los líderes que forman seguidores se necesitan. Los que forman líderes quieren ser sucedidos. Un verdadero líder que forma líderes no tiene miedo a que alguien tome su lugar. No tiene miedo. Vosotros me seréis testigo, le dijo Jesús. Ustedes serán igual a mí. Van a dar testimonio de lo que yo he hecho, de lo que han visto. Y ser seguidor es una cosa. Y otra cosa es ser sucedidos. Por eso es que Cristo se va al cielo y deja a once ineptos ahora preparados como líderes para convertir al mundo en casi el 40% de cristianos en el mundo entero. Los líderes que forman seguidores se concentran en las debilidades. Los que forman líderes se concentran en los puntos fuertes. ¿Qué habilidad tiene María? ¿Qué habilidad tiene Elisa? ¿Qué habilidad tiene Raúl? ¿Qué habilidad tiene Jorge? Se concentran en esos puntos. Los líderes que forman seguidores forman al 20% del nivel bajo. Los que forman líderes forman al 20% del nivel alto. Aquí están ustedes. Ustedes son 21 personas que son del nivel alto, por eso están aquí. Ahora lo que lo que ustedes pongan como aprendizaje, lo que ustedes logren de ese aprendizaje para poder desarrollarse como líderes de líderes, es importantísimo eh, el esfuerzo y la dedicación que le puedan poner. Voy a avanzar un poco en el tema. Los líderes que forman seguidores acumulan poder. Los líderes que forman líderes dispensan poder, dejan el poder para que otros también lo puedan llevar a cabo. Es importante que un líder que sigue eh, a, o que forma seguidores entienda que si él quiere formar seguidores solamente crecerá por adición. Pero un líder que forma líderes crece por multiplicación. Y hay un punto que no quiero dejar porque en unas conferencias más adelante vamos a hablar acerca del tiempo. Generalmente los líderes que forman seguidores pasan tiempo con los demás. Pero los que forman líderes eh, invierten tiempo en los demás. Algunos pasan en recreación vamos a pasar aquí, acá ya, no desarrollan capacidades de formación de los otros. Finalmente, los líderes que forman seguidores solo impactan a gente que tocan personalmente. Los líderes que forman líderes impactan a gente que está más allá de su, de su alcance. Un líder de impacto rompe sus propios esquemas para llegar a ser, a ser un agente de impacto. Tienes que aprender ese concepto. Un líder que impacta a sus subordinados... No solamente se muestra como líder, sino que ellos también quieren ser como él. Muy importante concepto. Los líderes que impactan a su equipo, los siguen. Los liderados los siguen porque saben que es el camino más adecuado para ellos. Estaba Jesucristo dando algunas charlas. Y para todos ustedes que utilicen el lenguaje de Jesucristo, si usted no es cristiano no importa. Pero como líder realmente tiene muchas cosas que enseñarnos. Él estaba hablando porque muchas personas que estaban escuchando, cuando él dijo algunas cosas, se fueron, lo dejaron. Entonces él dijo a sus discípulos, ¿ustedes también se quieren ir? Y él dijo, ¿a dónde vamos a ir? ¿A quién vamos a seguir? Si solo tú tienes palabras de vida. Eso es un líder que impacta en un equipo. Hay que tener en cuenta eso. ¿Por qué ser líder realmente? Porque habiendo desarrollado la capacidad de conducir, influenciar grupos, lleve a cabo proyectos, queridos amigos. Ustedes están aquí y queremos que ustedes sean líderes para liderar proyectos, para desarrollar proyectos de gran envergadura. Y el hecho de que hayas venido a una charla aquí, yo no sé si estás presente porque no tengo las cámaras prendidas, si me estás escuchando, no lo sé. Lo que yo sé es que si estás aquí, aunque sea con tu presencia, el internet nos permite eso, solamente poder intuir que hay 20 personas que están escuchando la charla hoy aquí, por lo menos que tú, habiendo desarrollado la capacidad de conducir, Influencias en grupos para llevar proyectos, en equipos que puedan desarrollar proyectos en beneficio de todos los que están a tu lado. ¿Cómo influencia un líder? ¿En qué áreas? En el área de creencias. Le voy a comentar algo. Antes de que yo conozca los negocios, yo creía en otra forma de hacer o de desarrollar mi vida. Por ejemplo, eh, recuerdo que mi padre cuando era pequeño me decía, tú tienes que ser un profesional, yo no pude ir a la escuela a estudiar, tuve tercer año de primaria, tu mamá primer año de secundaria, y la verdad, yo creía que estudiando una carrera, este, yo ya podía, oh, perdón, haciendo un trabajo por mí mismo, yo creía que ya estaba bien. No, tú tienes que ir a estudiar, te sacas una licenciatura y una maestría, y si tienes un doctorado, yo te voy a ayudar. Yo creí eso, y eso es lo que hice. Estudié, estudié, estudié, estudié. Pero en el campo de los negocios me fui dando cuenta que siempre tenía un poco de escasez. Bueno, a veces no muy poco. Lo más les comento yo a ustedes que me compré mi primer mueble de sala a los 13 años de matrimonio. ¿Ustedes se imaginan eso? Mi primer comedor me compré a los 9 años de matrimonio. ¿Dónde comíamos antes? En una mesita plegable. ¿Se imaginan ustedes? Entonces, económicamente, estoy hablando del punto de vista de los negocios, ¿eh? una creencia de los negocios, no quiere decir que las otras creencias que mis padres me enseñaron que no, no son buenas, pero a mí me dijeron que si yo me gradúo como profesional yo voy a tener dinero, vas a poder mantener tu familia, pero me di cuenta que no era verdad. Entonces tuve que cambiar mis creencias. Me di cuenta que la persona que vendía caramelos ganaba igual que yo. Que la persona que hacía trabajos, por ejemplo, de, de gasfitería, ganaba más que yo. Cuando me di cuenta de eso? Cuando fui a los Estados Unidos, y en los Estados Unidos descubrí que yo podía hacer más, no con mi profesión, pero sí con el conocimiento que me había dado mi profesión. La profesión me había ampliado el campo de conocimiento y de posibilidades. Yo no estoy en contra del conocimiento. Lo que estoy en contra es que creamos que por ser profesionales, Miren ustedes lo que sucede Y lo voy a decir entre paréntesis para no completar la idea Y ustedes se sientan impactados Porque estoy criticando la profesión No estoy criticando la profesión Pero imagínense ustedes Después de haber estudiado cinco años en una universidad privada Yo no sé si aquí Ustedes han estudiado en una universidad privada Creo que Mari Carrillo y Julio García también Tal vez Mari, Mari Vázquez también No sé quiénes han estudiado en una universidad privada ¿Cuánto se gasta? En una universidad donde yo estudié Se gastan mil soles por año 9 mil soles por 5 años, más la tesis, más o menos saquen ustedes 9 por 5, 45 mil, unos 50 mil soles unos 60 mil soles de gasto. ¿Cuánto he gastado en mi profesión? Mucho. Mis padres hicieron el esfuerzo para que yo estudie. Salgo con un tremendo cartón, que es más o menos unos 50, 60 centímetros de grande eh, y 50 centímetros de, de, de alto, y con eso voy a una empresa y le digo, soy un profesional. Y el, profes y el, y el empresario me dice, ¿Tienes experiencia? Y le digo, no muy bien, tu sueldo es el mínimo, 950 soles. Trabajo 30 años. Supongamos que me quedo en ese, en ese trabajo durante 30 años, y mi sueldo final, que sean, pues, ¿cuánto? 2.000 soles, porque ya más o menos va subiendo de a poquito, ¿no es cierto? En algunos lugares que son más o menos valorizados, algunos 2.000 soles serían más o menos como, ¿cuánto? ¿500 dólares? Sí, 500 dólares. Si yo multiplico 30 años de trabajo a 500 dólares, porque supuestamente he ganado todo eso durante cada mes, ¿Ustedes se pueden dar cuenta cuántos años me costó poder recuperar lo que gasté? ¿Dónde está el secreto? Cambiar las creencias. No dejar el conocimiento, pero cambiar los paradigmas. Y tú puedes influenciar en ese sentido. Tú puedes remover los corazones, las mentes, la visión de la gente a otros temas que son complementarios en beneficio de un crecimiento de liderazgo de impacto. Tus valores. Tus valores. Hay muchos valores que nos enseñaron nuestros padres que no necesariamente son valores ahora. Algunos son ya casi retrógrados. Nuestros padres, yo recuerdo mi padre me decía, no te juntes con ese. Ese fulano no sirve para ti. Él era un poco así como medio discriminatorio por su falta de conocimiento. Yo lo puedo entender ahora y lo amo con toda mi alma. Es, el, es mi héroe que hace ocho años descansó eh, ya de esta, de, esta, de esta tierra, de esta vida. Fue mi héroe, me enseñó lo, lo mínimo que él tenía de conocimiento, me lo enseñó, me dio un valor. Pero no, me di cuenta que aquellas personas a quien muchas veces él decía, no, eso no sirve para nada porque no tienen conocimiento, no te van a ayudar en nada, son los que muchas veces me movieron a hacer cosas increíbles en mi vida. Las acciones de los demás. Muchas veces nuestras acciones se vuelven ejemplo para los otros no es raro escuchar una palabra de alguien que dijo, oye, yo te vi hacer eso y gracias a que tú me mostraste yo también te seguí es bueno con que un líder aprenda a influenciar ¿por qué hay que influenciar? ¿y cuál es la, la frase del día que podemos nosotros este, tomar cada día para poder saber que podemos influenciar a los demás? yo le sugeriría su influencia ¿de qué nivel es? ¿en qué nivel para lograr ¿Qué nivel? Pregúntese usted una frase, una acción, una palabra que usted tenga. ¿Cuál sería la forma en que usted pueda influenciar en los demás? ¿De qué nivel es su influencia? Pregúntese eso. ¿Cuál sería su frase del día para decir hoy voy a hacer tal o cual cosa? ¿Qué nivel de influencia lograría en su equipo o en las personas que están en su entorno? Tiene que también considerar su valor para ver si puede trascender y si puede sobrepasar limitantes y vencerlos. No solamente el hecho de decir yo tengo valores, porque una cosa es que usted tenga valores, que sea como una estatua que no se mueva. Eso es muy importante tomar en cuenta. Entonces hay que tener cuidado cuando decimos yo tengo valor, pero si ese valor no ayuda a desarrollar a otros, tienes que buscar una frase en el día, un momento en el día que te permita sobrepasar limitantes y vencerlos. Revisa tus creencias, como te dije. Sería bueno que crees 10 frases de impacto y publícalas en tus redes sociales para que más o menos alguien pueda saber de qué estás pensando o qué estás pensando hacer. Te animo a que lo hagas, ya que todo el mundo anda leyendo las redes sociales. Hay tipos de liderazgo en general que simplemente los vamos a mencionar. Usted me dirá esta noche cuál de ellas es la que le gusta. Hoy he puesto un resumen, lo que después vamos a desarrollar, y lo dejo aquí como constancia para que usted después cuando revise el video lo pueda leer. Hay líderes autoritarios que lo que dicen se hace, oyen, pero no escuchan. Hablo fulano, a mí no me importa, yo soy el líder acá, autoritario. Los democráticos, lo que dice se hace, pero ¿cómo se hace? Hay gente que está liderando dentro de la democracia, pero no sabe cómo hacer las cosas. No tiene idea. El pueblo lo elige, la, la multitud lo aclama, pero cuando llegan al poder están perdidos. Ya ustedes conocen algunos casos o el laissez deja hacer deja pasar esa persona que lidera pero no interesa hacer simplemente deja que los demás hagan y pasan las cosas como están o el autocrático, puede ser cualquiera de las anteriores ¿cuál de ellos a usted le gusta cómo combinaría a algunos de ellos bueno aquí hay algunas definiciones el autocrático es el líder que ejerce el poder de manera unilateral Solo él toma decisiones y ordena a los subordinados o allegados lo que hace o deben hacer. La interacción que se da entre ellos es yo mando o impongo y tú obedeces. En el caso democrático, este tipo es aquel que comparte el poder con sus subordinados o allegados y les permite participar en la toma de decisiones, convirtiéndose en el coordinador de los esfuerzos del grupo. La interacción entre él y sus subordinados es yo sugiero y tú aceptas si te convences. La tónica es la misma que la anterior. Lo que dice se hace, pero la forma como lo hace es diferente. Se comunica y convence a, tra a través de la persuasión. Tal vez el democrático puede ser uno de los temas que tú puedes ayudar o manejar. El ISIS Fair, este líder deja hacer a los demás lo que ellos quieran. Su posición en la toma de decisiones es pasiva. Generalmente deja al grupo decidir y actuar como mejor le parezca. Aunque no parece un líder más que... Eh, de nombre, algunas veces da buenos resultados con grupos muy maduros o cuando no domina aspectos en los que sus subordinados son expertos y reconoce en ellos mayor aptitud y conocimientos para la toma de decisiones acertadas. Finalmente, el adocrático, este líder puede tomar cualesquiera las posturas anteriores dependiendo de la situación, de la madurez del grupo y características a los subordinados, de su propia capacidad y aptitudes, de las características de las tareas y del tiempo disponible. ¿Cuál de ellos sería el que usted puede tomar? Personalmente me gusta el lado porque hay muchas veces en las que tú tienes que ser autoritario. Cuando hay una emergencia hay que tomar decisiones autoritarias, si no, las cosas no caminan. Cuando hay que consultar con el pueblo hay que ser democrático, pero también hay que dejar a los grupos tomar decisiones y ejecutar como dice la ley Es importante entonces en el liderazgo aprender a combinar algunos de ellos. Cuando un líder es defectuoso, se encapsula, no habla. Acá tenemos un hermoso ejemplo en el señor Castillo, ¿no es cierto? Digo hermoso porque nos enseña exactamente lo que está pasando en nuestro país con un líder que se encapsula. No acepta la prensa y cuando acepta la prensa ya saben ustedes lo que pasa. No motiva. El pueblo no se siente motivado. 64% de, de no aceptación es bastante alto. No establece relaciones interpersonales. Se mantiene solamente con su grupito. Ya no estoy hablando del señor Castillo. Vamos a hablar de otras, de otras personas que también tienen un liderazgo defectuoso dentro del sistema. ¿Por qué los líderes son defectuosos? Porque tienen problemas de identidad. Vive falacias. Cree que puede conseguir las cosas porque lo dice, pero no sabe cómo se hace. No sabe quién es. No sabe tener la capacidad de poder darse cuenta qué es su capacidad. Parece un una una glosolalia, esto como una, una, un trabalenguas, pero no, no sabe quién es, no sabe para qué sirve. Hace cosas, pero cosas que él no es. Trata de contentar a los demás, porque los demás se lo piden, pero él realmente no, él no sabe ni siquiera si lo que está haciendo es lo correcto. No entiende para qué está aquí. Un líder con problemas de identidad tiene problemas de liderazgo por eso. ¿cuáles son los problemas de identidad? ¿cómo se manifiesta? no sabe leer los tiempos y la realidad generalmente habla de falacias del pasado dice cosas que no tienen sentido no se identifica con las necesidades y virtudes de los demás cree saber las necesidades de los demás pero no las suple y las virtudes de los demás no los aprovecha una persona con fuerte identidad es así no tiene ni busca propósitos en común cree que el propósito de él es el propósito de todos. Se equivoca. No es compañero del camino. No hace las cosas para bien ni por los demás, sino simplemente porque a veces le ocurre. Esto es una anécdota importante para mí que yo lo quiero mencionar, especialmente en el primer caso. Eh, según una anécdota, yo le llamo la ley del porrego. Yo viajaba cuando era más joven a la serranía de mi país para dirigir familias, enseñar... Este, todo lo que tiene que ver con presupuesto familiar organización económica etcétera con las familias y todo lo que es orientación familiar en la zona sierra de mi país y cuando volvía de esos pueblos no había transporte y qué hacía yo, me subía a los camiones donde traían los borregos las ovejas y pude ver esta experiencia que muchos de los que eran apretados dentro del grupo de, de ovejas dentro del camión para poder evitar eh, el apretón se subían sobre las otras y con las patas, entre, las, entre las, eh, la lana de las otras ovejas, se quedaban en pie y allí viajaban, manteniéndose encima de los demás. La ley del borrego, abusivo, eh, quita a las personas del camino, los empuja a otros, se pone sobre ellos. La ley del extraterrestre, ¿qué es lo que maneja este tipo de liderazgo defectuoso que cree que él es superior que los demás?, que nunca se equivoca, que siempre sabe más que los demás, que es la persona que cree que es mejor que todos. Un liderazgo triste. La ley del cañón. Ah, si no van conmigo, yo voy solo. Si los demás no lo hacen, yo lo hago. Esa es la peor decisión que puede tomar un líder. El que no es líder, toma el puesto pero no es o no hace nada. Un líder falso es aquel que le gusta tomar puestos pero no sabe hacer las cosas. Un líder falso es un líder que no sabe escuchar. La escucha activa es parte de una actividad importante en el líder. Un líder que no es líder, utilizando la palabra líder entre comillas, cree saberlo todo, pero no lo sabe. Es conflictivo, porque generalmente está constantemente cuestionando las actitudes de los demás. Es prepotente. Ya conocemos algunos casos muy importantes en nuestras comunidades. Característica de un líder que impacta, ignora los errores de los demás y busca sus capacidades. Fracciona los grupos para potencializarnos Clasifica a las personas que son útiles para desarrollar un proyecto. Ordena las cosas que están en desorden para poder llevarlas a cabo hacia un proyecto y enfocarlos. Delega a las personas que forman parte de su equipo y aprende, sobre todo, aprende pero de verdad. No simplemente con un acto de aparente humildad o de ficticia humildad. Un verdadero líder que impacta, escucha pero sobre todo, desde lo más desconocido, recóndito, influencia a los demás a desarrollar proyectos importantes. ¿Cómo desarrollamos un liderazgo efectivo? Porque una cosa es ser líder, tener influencia, y otra cosa es ser efectivo en nuestro trabajo. Importante, hay que tener un liderazgo sostenido. Para tener un liderazgo sostenido tienes que tener una filosofía. Y esa filosofía no tiene que ser exclusivamente tuya, sino es una filosofía que compartes con los demás. Para poder saber que tu liderazgo es efectivo, tienes que aprender a poten potencializar a las personas que forman en tu equipo. Yo me imagino al señor Gareca formando su equipo y sabe muy bien en qué momento poner a un, a, una, a un personaje y por qué. Potencializa el equipo poniendo ciertos personajes a cierta hora o en ciertas circunstancias. Pero sobre todo, para ser efectivos y lograr metas, necesitamos sinergizar. Yo no sé si usted sabe qué es la sinergia, pero la sinergia, o dicen algunos sinergia o sinergia, es la capacidad uno unida a la capacidad dos para producir mil. Ustedes pueden leer en el libro de Stephen Covey sobre los siete hábitos de la gente eficaz y van a darse cuenta qué importante es la sinergia para las personas. Tuve el privilegio de escribir mi primer libro sobre la sinergización de los talentos para el desarrollo empresarial en Colombia. La verdad es un privilegio para mí. Como conferencista tuve el privilegio de visitar allí ese lugar en Valladolid Par, y pude escribir mi primer libro y de ahí despertar un poco a la escritura. Luego de potencialización, de una potencialización individual, si tú logras desarrollar esa sinergia individual, es porque has logrado que tu pensamiento, tu conciencia, se unan con tu actitud manual. ¿Qué quiere decir eso? Que tú has, tienes coordinado tus objetivos con tus acciones. Eso se llama sinergia individual. O sea, la sinergia es importantísima. Hay muchas personas que tienen un pensamiento, pero sus acciones no les permiten desarrollar ese pensamiento. O no tienen la capacidad, no tienen la viabilidad para hacerlo. Eso es un gran problema en muchas personas. Por eso es importante, si tú quieres desarrollar una sinergia individual y ser influenciante para los demás, tienes que desarrollar una sinergia de pensamiento y de actitud. Así tú podrás llegar a los demás. Un líder también tiene que ser concordante entre lo que es y lo que muestra ser. Quiere decir que no tiene que ser falso. Hay algunas personas que les molestan los líderes que son francos, sinceros, que, no, que no, se, no se visten de la coraza de superioridad. Hay que ser y no solo parecer. Es importante para que un líder pueda desarrollar influencia en los demás Darte a conocer, mostrarte vulnerable, tal vez te suene un poco raro lo que te estoy diciendo, pero la vulnerabilidad es la capacidad de poder potencializar aquello que tú tienes y demostrarle a los demás que también eres un ser humano, que te puedes equivocar y no van a esperar de ti que todo lo hagas perfecto. Debemos desarrollar también sinergia entre el líder y los liderados. Ya eso desarrollamos ya un concepto de gerencia como un presidente de algo entre los trabajadores. Lo vamos a conversar en la tercera fase de nuestra, de nuestra charla que está comenzando el día de hoy con esa primera parte. Así sinergizamos el equipo entre líder y liderados y podemos potencializar de manera corporativa lo que nosotros queremos hacer. Muy bien. ¿Cómo puedo ser yo un líder de impacto? Bueno, es importante que tú desarrolles ser lo que dices ser. E enseñar con el ejemplo empatizar y tener compasión mutua con los demás y ser un ejemplo de servicio y de sencillez pueden los demás creer que tú eres líder y que eres orgulloso, que eres autosuficiente y soberbio, no hay problema pero cuando te conozcan se van a dar cuenta que tú lo que buscas es el servicio y la sencillez no te sientas mal porque alguien dice que te crees mucho porque sabes mucho no te creas, no te creas lo que dicen. Que no te destruya tu capacidad de ser cuando tú ves a los demás que hablan mal de ti porque no quieren ver lo interior que tú tienes o lo maravilloso o lo importante que está dentro de tu corazón. No te sientas mal. Si alguien no quiere creer en ti, no te preocupes. No te olvides. Las palabras muchas veces son criticables. Pero el ejemplo arrastra finalmente a las personas que quieren seguirte. Cuando hago mi charla sobre eh, líderes de impacto, le pregunto a mi audiencia, ¿qué ves? Generalmente cuando les pregunto, ¿qué ves? La mayoría de las personas comienzan a decirme, ah, veo un hombre caminando, O veo... No, yo quiero que ustedes vean, no lo vamos a hacer ahora de manera participativa, pero quiero que tú veas las características de la imagen. Después yo te explico el significado. Quédate con lo que ves. ¿Qué ves? Respóndete, por favor. Algunos vieron un libro. Otros vieron un lápiz. Algunos ven hombre, un hombre que está en medio de un grupo de líneas que parece su influencia o su círculo de influencia en la parte verde. Perfecto. Ya hemos escrito la imagen. Y ahora le pregunto, ¿qué significa? Y aquí sí te voy a pedir que tú participes conmigo. Quiero que prendas tu micrófono y que me dejes grabado en esta conferencia qué es lo que tú interpretas de esta imagen. Voy a dar participación a tres personas. Díganlo, por favor. Adelante, Mari. Es una persona subiendo la cima. Muy bien. ¿Qué significa para ti eso? que no se detiene muy bien que sigue firme muy bien aquí dice Julio García la educación y el ejemplo van de la mano una bonita interpretación también junto con el de Mari ¿qué piensan los demás? ¿alguien más quiere opinar? dígalo por favor ya dijimos que ves un libro un lápiz una escalera un hombre influencia ¿qué significa para ti? adelante Laura. Yo veo una persona que está subiendo con un libro y a su vez con el lápiz va haciendo camino. Muy ¿Por bien. Qué? Porque va enseñando. Excelente. La capacidad... tiene Excelente. La capacidad que tienes de poder hacer lo que tú piensas hacer. Yo vi una herramienta excelente Gisela que es importantísimo. ¿Cuál es la herramienta que, vi, que ve Gisela? Dime cuál es la herramienta, Gisela. Gracias, Laura. No está Gisela para contestarnos audiblemente. No importa. Yo voy a tratar de explicar lo que yo veo. Yo veo un hombre con un lápiz, con un libro, en acción. El conocimiento y la acción van juntas. Dice Gisela, vi una llave inglesa. Perfecto. Entonces, para mí, nadie puede hacer tu camino de crecimiento si tú no inicias a crear las circunstancias con el conocimiento y las acciones para que eso suceda. Nadie lo puede hacer mejor que tú. Este hombre hace su propio camino con acción. Levanta sus propias, sus propias incluso, limitantes. Ustedes pueden ver que la escalera va aumentando de tamaño cada vez, porque su capacidad y experiencia lo acompañan, fruto del, del conocimiento a priori que adquirió y que en el camino seguramente va adquiriendo cada vez más, va engrosando. Eso es sumamente importante en lo que nosotros podríamos lograr como líderes. Cada vez su influencia es mayor, su círculo de influencia es más grande, pero lo tiene que hacer él. Nadie lo va a hacer por ti o va a hacer por ti lo que tú tienes que hacer por ti mismo. Esto puede significar de muchas maneras para muchas personas en otra, en otra dimensión, pero aprovecha la oportunidad para crear tú, misma, tú mismo, tus propias definiciones. Un liderazgo de importancia para impactar organiza. Quiere decir que propicia la organización y funcionalidad de un proceso. Si tú eres líder y no has organizado y no has hecho funcional el trabajo con tu equipo, todavía no vas a impactar. Hay que trabajar ese, ese campo. Y el campo, en el tiempo, generalmente ahorra el tiempo y produce más, porque el liderazgo tiene que ver muchísimo con cómo manejas adecuadamente tu tiempo. Vamos a dar una charla más adelante. En el campo del trato, promueve el trato humano, y lo consecuente en el relacionamiento de, de y entre personas. Es importantísimo eso. Si tú quieres ser líder y no tienes una buena relación con los demás, no vas a lograr impactar. Y es importante el punto número cuatro. Tienes, tienes que tener claridad de propósito. La mayoría de personas no sabemos comunicar nuestro propósito. Hay que proveer las pautas claras a los dirigidos. ¿Cuál es el, la metodología que vamos a trabajar? ¿Qué vamos a hacer cada día mientras desarrollamos nuestro liderazgo? Y esto llevará a un impacto importante. Por eso también es importante el número cinco, motivar. Ya hemos hablado sobre la motivación para lograr metas. La motivación promueve la funcionalidad, la renovación y el apoyo conjunto hacia un objetivo común. Si tú no sabes motivar, si tú no sabes llenar el corazón de poder en las personas, bien difícil que puedas impactar en el tiempo. Aspectos importantes de la motivación, hemos mencionado algunas de ellas, las vamos a repasar, proveer conocimiento adecuado, si la gente sabe lo que va a hacer, se motiva, comunicación asertiva, hay que hablar bien. Rompamos esos, que, esos este, modismos que muchas veces utilizamos por nuestro, nuestro regionalismo, por nuestro país. Busquemos las palabras adecuadas para poder comunicar adecuadamente. Disponibilidad para servir. Un ejemplo adecuado de un role model, una persona que quiere ser seguida por los demás. Empatía no parametrada. Ah, no, yo soy así. Si no me quieres, si no me conoces, pues discúlpame, eso es tu problema. No, tienes que desarrollar un poco más, abrirte al mundo. No es esquematización del aprendizaje. ¿Saben qué? Cuando nosotros vamos a la escuela, el Ministerio de Educación nos pone todo un esquema de trabajo para la educación. La, la educación no comienza así, el aprendizaje no funciona de esa manera. Hay personas que aprenden mucho más rápido, de manera mucho más, menos esquematizada. La comunicación asertiva es importante, saber hablar, interactuar, escuchar, emitir intencionalidad en nuestras conversaciones interpretar proactivamente. Qué triste cuando la persona, tú dices una palabra y la persona interpreta otra. Por eso es importante aclarar nuestras, en nuestras conversaciones lo que nosotros queremos decir, escuchar adecuadamente y, y, por supuesto, emitir intencionalidad en lo que decimos. Limitar la influencia de prejuicios y esquemas paramétricos. Eso es clave. Lastimosamente vivimos una sociedad muy parametrada, con tremendos paradigmas que destruyen la capacidad de un líder para poder impactar. Hay que formar los líderes, los líderes nacidos para hacerlo, quiere decir que nacieron para ser líderes, o sea, fueron líderes cuando nacieron y llegan a ser líderes en el camino. Esa motivación inicial de un líder comienza en el momento de la, del engendramiento. Yo siempre cuento esa historia porque alguna vez me impactó, este, me acuerdo mi profesor Cabero me vio un poco triste un día y al pasar a mi lado me dijo, te veo triste, tío. dijo, gato pardo nos decía de cariño. Me dice, sí, le digo un poquitito porque tengo algunas preguntas que no puedo resolver. Y me dice, no te preocupes, tú eres un triunfador. Cuando tu padre y tu madre decidieron hacerte, de 350 millones de espermatozoides, solo uno llegó a la meta. Y ese eres tú. Esa es la motivación importante e individual que debemos tener todas las personas. La motivación inicial es aquello que nosotros logramos desde nuestro nacimiento, desde cuando nosotros salimos del vientre de nuestra madre, para lograr el objetivo de la vida. Y eso debe motivar a cada uno de nosotros. Si no podemos en algún momento hacer algo, no pudimos tener el privilegio de poder comenzar un proyecto, aprendamos de aquello o nos sentimos deprimidos porque no logramos algo. Aprendamos de ese proyecto inicial de nuestros padres cuando nos engendraron. Fuimos los únicos que llegamos a la meta. Y llegar a la meta significa ser triunfadores, ser líderes. No tomes otro camino más que ese. ¿Y cómo se llega a ser líder de impacto en equipos de alto rendimiento? por la motivación individual. Tienes que aprender a desarrollar tu capacidad de conocimiento. Tienes que tener capacitación voluntaria de aprender. Tienes que tener la necesidad de crecer y actualizarte, desarrollando un estilo de vida, trabajando con las nuevas corrientes y exigencias. No te quedes en lo antiguo. Renuévate, si nunca vas a poder impactar en los demás. Tienes que tener automotivación, inquietud personal sin límites. Escucha lo que te estoy diciendo. Algunos me dicen, Boris, tú hablas con mucho ímpetu y tienes mucho ánimo. Claro, porque tengo automotivación individual y inquietud personal por hacer cosas que los demás no se atreven. Así fui formado desde pequeño. Era siempre retos de mis padres decir, haz esto, a ver si puedes. Y decirme eso, pues lo único que provocaba en mí era simplemente buscar una alternativa mejor para impactar en las demás personas. Nuestra segunda charla va a ir acerca de la toma de decisiones para desarrollar impacto. Y espero que esta noche cada uno de ustedes en la conferencia hayan podido entender que nuestro objetivo es impactar, pero desde nuestra capacidad individual. Si logramos eso, vamos a lograr no solamente con nosotros el impacto, sino también influenciar hacia los demás. Tengo el privilegio de tener a mi hija aquí en el teléfono. Me acaba de llamar, saludos a Milita, que está en los Estados Unidos y acaba de entrar... A mi, a mi mensaje de WhatsApp y está escuchando mi parte, la parte final de mi conferencia. Este, gracias, hija, por acompañarme y seguramente alguna opinión vas a tener luego de mi conferencia. Pues ahora abrimos los micrófonos para que ustedes puedan opinar y puedan decir cómo te ayudó este, este seminario, esta conferencia a ti individualmente. En qué puntos te ayudó a cambiar de punto de vista. ¿En qué situación de la conferencia o en qué momento de la conferencia te diste cuenta que había que tomar una nueva creencia para poder ser influenciante y ser un líder de impacto? ¿Quieres ahora decirlo? Abre tu micrófono y cuéntanos lo que está pasando por tu mente. ¿Quién quiere ser el primero en esta noche, en la conferencia de hoy, que quiere decirnos cómo te ayudó esta conferencia a cambiar tu forma de ver tu liderazgo de impacto? ¿Quién quiere ser el primero? Adelante. Prenda su micrófono. Si es el mismo de siempre, no importa. Hágalo, pero hágalo ya. Muy bien, adelante Julio. Sí, eh, ser lo que se dice, ¿sí? ese modelo de rol eh, me ha impactado. Y lo recuerdo porque eh, también trae a mi mente Julio del 2020 con un seminario de liderazgo de impacto que dirigió usted, amigo y maestro, para nuestros amigos también de Centroamérica y de Norteamérica, México. Y eh, recuerdo mucho esa, esa, esa definición sobre la base de la empatía, sobre la base de la transparencia, sobre la base de ser lo que uno dice ser. Eh, eso me ha impactado sobremanera y ha traído reminiscencias, recuerdos, eh, porque eh, no hay otra forma, porque si eh, las palabras convencen, el ejemplo arrastra. Si no fuera así, no estaríamos siguiéndolo, maestro los Oris. Gracias. Gracias, Julio. Qué privilegio para mí escuchar tus palabras. Te conozco hace muchísimo tiempo. No sabes las grandes cosas que me has enseñado tú también. Ese es el privilegio de un líder, poder solamente, no solamente influenciar a los demás, sino poder tomar el, el sedazo y saber aquellas cosas valiosas que tienen tus liderados para poder aprender de ellos y no sabes las grandes cosas que he aprendido de ti. Gracias por eso. ¿Alguien más? Por favor, adelante. Prenda su micrófono. Y dígalo. Utilizaremos la dedocracia de repente, a ver. La dedocracia hay que apuntar a quien quiera hablar, ¿no es cierto? Muy bien, vamos a pedir a quien que está con nosotros, a ver, Fanny Martínez, adelante Fanny. Si está con nosotros aquí, prenda su micrófono y díganos cómo le ayudó esta conferencia. Mari Vázquez también, vamos a dar la palabra Pedro Celis, también si está con nosotros, vamos a dar la palabra esta noche. Y Matías, William Matías, también vamos a pedirle que prenda sus micrófonos y nos cuenten cómo le ha ayudado. En algún punto seguramente le ha ayudado esta conferencia a recapacitar respecto a su liderazgo para desarrollar un liderazgo de impacto. A ver, prenda su micrófono. Y si no son ellos, pues alguna otra persona que quiera esta noche opinar. Y por supuesto, iremos terminando nuestra conferencia de esta noche. Muy bien. Tenemos un silencio en la sala, muy especial. Allá. Hola, hola, buenas noches. Gracias, Gisela. Luego, William, adelante. Di el paso. Buenas noches, Boris. Buenas noches, distinguida concurrencia. Eh, algo eh, que a mí me ha impactado en esta noche de, de liderazgo, o de líderes de impacto, ha sido, por ejemplo, aquella frase ¿no? de, de, ese, de ese refrán, eh, no, bueno, no tanto refrán, ¿no? Sino de eso que tú mencionaste de que, por ejemplo, eh, de que se cree, ¿no? De que se nace para líder, ¿no? Yo muchas veces a lo largo de mi vida me cuestioné si yo era capaz de poder liderar, ¿no? Eh, porque, porque, claro, siempre desde pequeña como que me enseñaron ¿no? A, no, a no tomar acción en decisiones, en acciones, o sea, como que eso era para otros, ¿no? Entonces uno va creciendo no con esa idea, con esa mentalidad de que son otros los que tienen que eh, liderar. tomar esas decisiones, liderar, eh, llevar adelante a, o llevar a cabo las ideas, ¿no? Entonces eso como que a lo largo de, de, de mi vida siempre me fue frenando, ¿no? A pesar de que, claro, me daban mensajes en mi casa de que no hay que ser borrego de nadie, justo lo que tú habías mencionado también, ¿no? O sea, hacer una frase muy común de mi papá, que en paz descanse, eh, que era también un hombre líder, ¿no? Este, era un hombre muy sencillo, pero lideraba en la universidad, en toda la, en toda la universidad, él era de San Marcos no y no era un hombre de gran tamaño era un hombre un hombre no era impactado por estatura. sus tamaños no por sus ideas <risa> exacto exacto pero era muy muy seguido por, por la gente por la masa por por, por el grupo no y eh, pero contradictoriamente también eh, él nos daba ese tipo de mensajes por ejemplo no de no ser borrego pero también eh, como que dejarlo para otros, no, o sea, no, ustedes no se metan, no, no hagan caso, no esto, no el otro, entonces, llega un punto en mi vida que uno realmente duda de sus capacidades por estas ideas que, sin querer, a veces nuestros padres nos van infundiendo desde, desde pequeños, ¿no? Entonces, eh, yo, llegó un momento en que realmente me cuestionaba si yo era capaz de, ¿No? Eh, hasta que, bueno, un día también, eh, no sé si recuerdas, en una conversación tú me dijiste que yo era una mujer líder y yo decía, pero ¿cómo voy a ser líder? Decía yo, porque yo no había visto mi capacidad, ¿no? Entonces, eh, sabiendo tú que yo soy maestra, Tú, tú me diste el ejemplo de, de que, claro, o sea, si yo decía algo, los padres de familia me, me iban a escuchar, iban a hacer lo que yo les iba a decir. Mis alumnos también. Entonces eso me llevó a la reflexión de que si por más de 20 años yo venía haciendo un trabajo así, ¿no? Eh, en, en la que uno como docente toma acción, toma decisiones, saca adelante un, un equipo, un grupo, ¿no? El cada año saca adelante a sus alumnos. Eh, por supuesto que es capaz de liderar, ¿no? sino que a veces uno no ve esas habilidades en sí mismo y no cree eh, en el potencial que uno puede sacar. Imagínate 20 años influenciando a los demás sin siquiera darte cuenta que estabas siendo líder y ahora que te das cuenta, imagínate cómo se potencializa esa capacidad. O sea, el hecho de que tú hayas trabajado 20 años sin que por lo menos te hayas dado cuenta o por lo menos eras consciente de que estabas liderando, ahora que eres consciente, imagínate lo que puedes hacer. O sea, puedes impactar mucho más, Gisela. Eso es lo que, una de las cosas que yo quiero eh, decírtelo y le digo a, tra a través de ti a mucha gente. Te felicito por esta expresión y por este comentario. Creo que dice mucho de lo que las personas podemos aprender en el tiempo. Gracias por tus palabras. Gracias, de verdad. Muchísimas gracias a ti, Boris. Gracias, gracias. gracias y mil gracias siempre por todo lo que nos das. Gracias. ¿Alguien más? Vamos a terminar la conferencia en este momento con la opinión de William. Adelante, William. Doctor, buenas noches, bien, Gracias. Eh, me ha ampliado este concepto, ¿no? Lo que yo tenía, ser líder, ¿no? Que, que te siga, ¿no? Y esencialmente lo que me ha ampliado es este que más allá de liderar es... Eh, captar las necesidades más importantes para un conjunto de personas, ¿No? Nos, nos hizo varios ejemplos, el, el caso de, de estos refranes, ¿No? Que decía, dime con quién andas, ¿No? Entonces, sí. hay gente realmente que nosotros le creemos que, que no, no puede formar este el equipo, ¿No? Para liderar, pero tenemos que descubrirlos a ellos, ¿No? Como en el caso también de cuervos, pero podemos, como dice sacar un águila, ¿no? Entonces, eso es lo que me ha impactado más, ¿no? Sacar de repente de lo algo negativo que tenemos con esto, hemos, nos hemos, este, avanzar con estas creencias, pero eh, se si ha hecho una, de algo negativo, ya eh, vamos a sacar algo positivo, ¿no? Eso es lo que me ha impactado más y, y bueno, a, a seguir liderando y buscar más líderes, ¿no? Excelente, William. Gracias por tus palabras. Te voy a contar algo. Cuando yo era niño y me caía y me ponía a llorar, mi mamá me decía, ven corriendo para levantarte. En otras palabras, levántate tú mismo. Tú puedes. Y siempre que yo quería hacer algo, me decía, a ver, pues inténtalo. Y retaba aquellas cosas limitantes que había en mi existencia como niño, como joven. Y es una de las cosas que a mí me gustó siempre. Y a través de mi vida siempre he roto los limitantes que tenía en mi frente mío. Y a veces me he equivocado, me he dado narizazos, como decimos acá, ¿no es cierto? Nos hemos golpeado a la frente, hemos sangrado, pero hemos intentado. Y una de las cosas que quiero dejar como reflexión para ustedes al terminar esta conferencia es que no te detengas por los limitantes. Búscale siempre una alternativa. Si tú logras eso, vas a impactar de manera sencilla. De repente con algo muy simple, pero no te quedes. Si quieres ser un líder de impacto, tienes que tomar una dirección, aunque muchas veces en la dirección te equivoques. Pero ese equivocar te va a llenar de experiencia, se va a valorar por lo que pasó, y lo vas a tomar como tu fuente de sostenibilidad para los proyectos futuros. Mis queridos amigos, no saben el gozo que tengo, el privilegio de haber participado con ustedes de esta noche. La segunda parte estará para ustedes el próximo día miércoles. No te lo pierdas. Te ruego, por favor, si tienes alguna persona que por alguna razón, por ausencia de algo, porque, qué sé yo, estuvo muy ocupado, no pudo venir esta noche, invítalo. No te quedes escuchando la conferencia tú solo. Invítalo, porque hay por ahí alguna persona más que necesita esa palabrita. No vale quedarse con el pájaro en mano y dejarlo, lo siento, volando. Vale la pena buscar los siento, volando, porque uno, no es suficiente. No vale la pena comenzar, como creen algunos, lento pero seguro. Hay que comenzar con fuerza, porque eso es parte de la motivación del ser humano. No te dejes amilanar cuando te dicen, ah, andas con lobos, seguro estás aullando. No, cambia el lobo y conviértelo en un león. No seas uno más del montón, conviértete en algo importante. Por eso estamos aquí. La Escuela de Líderes se creó para que tu mente pueda cambiar. Y si cambia tu mente, Cambian tus acciones. Esta conferencia lo podrás ver en Boris Darmon Canal todas las veces que quieras en el YouTube. También lo vas a ver en unos minutos más en nuestro Facebook y podrás compartirlo con otras personas para que también ellos puedan aprender algo que de repente no pudieron aprender porque no estuvieron esta noche aquí. Gracias a cada uno de ustedes y la verdad, mis bendiciones para cada uno de los que estuvieron esta noche en la conferencia. Me honro de saber que ustedes han venido a esta conferencia para asistir y estar con nosotros. Espero verlos el próximo miércoles a ustedes y a todos los que inviten de aquí en adelante.